Bueno, primero os voy a enseñar un documental que, que rodé con unas compañeras en el 2006. Como trabajo de final de grado de la universidad, como no estaba digitalizada la UPV, porque nos iba a digitalizar hasta dentro de muchos años y se digitalizó en 2007, no he podido traeros en digital el vídeo y está en analógico. Entonces he cogido unos extractos, pero está grabado en VHS, y os voy a enseñar lo que son los pozos de Caudé. En realidad es un pozo que está situado a las afueras de Teruel, tiene 84 metros de, de profundidad, de largo, y allí encontraron que estaban... Eh, había 1.005 cuerpos de fusiles que arrojaron allí. Entonces es un documental testimonial. Eh, recogimos pues también gente que... Bueno, está cerca de Belchite también, que fue una de las batallas más cruentas que hubo en la Guerra Civil. Y entonces es un documental que hicimos testimo eh, con testimonios. Y os voy a enseñar cómo es este pozo. Bueno, esto está al lado del, del monolito y es, bueno, un, un cartel en homenaje. Este es el pozo en 2004, actualmente está cambiado porque eh, va muchas veces la, la extrema derecha aragonesa a destrozar el monolito y las, eh, echar basura al pozo y demás. Y, y actualmente lo han cambiado y lo han acristalado. Este es el homenaje que se hace todos los unos de mayo. Esta es una ofrenda floral que hacen el, el mismo día de mayo, este es el monolito, Entonces, el año pasado me propusieron hacer una especie de intervención allí y que por falta de presupuesto no, no se pudo llegar a hacer. Eh, como tiene 84 metros de profundidad, eh, que yo cuando me hablan de más de 20 metros me pierdo ya en, en, en métrica y en longitud, eh, pues quería sacar lo que hay dentro afuera, digamos, ¿no? O sea, sacar esos 84 metros fuera. Pero claro, hacer algo de 84 metros era una monstruosidad, es un increíble de grande. Entonces era hacer una especie de, de viga a escala. Bueno, como ejemplo os digo que ISOs aquí de largo tiene 82, este tiene 84. Y, y entonces era sacar de dentro a afuera como una especie de andamiaje hecho a escala con, con videoproyecciones. Pero bueno... Eso eso se se quedó ahí. Ese es la asociación de pozos de caudé no tenía presupuesto suficiente y yo menos. Y ya sí. cuenta eh, va a ir aquí con tu eh. Ah, voy. Eh... Bueno, la pieza se iba a llamar 82 por 2 que es 82 metros de largo de profundidad por 2 de diámetro en los que caben 1.005 cuerpos Entonces era una pieza que trata de sacar de dentro a fuera la magnitud de los hechos ocurridos en aquel lugar eh, Bueno, la propuesta consistía en realizar un andame hecho a escala tratando de mostrar fuera lo que os ocultaba dentro, que es un poco, para mí es un poco el símil también del ejercicio de memorizar ¿no? Eh, Aquí dice, bueno, bueno decía Koselec que la memoria, la materia prima de la memoria era el tiempo y el espacio. Un tiempo que no existe y un espacio que ya no existe. Entonces, pues supongo que la labor de, del creador será reconstruir un espacio que no existe y un tiempo que no existe. Y yo le añadiría también presencia, ya que, ya que si no tiene presencia, aunque haya un tiempo y un espacio, si nadie lo percibe, la memoria tampoco existiría. Entonces... Con esto de presencia ahora eh, estoy haciendo un trabajo interactivo que está, está de momento en proyecto demo, estoy haciendo unos hologramas interactivos. Eh, que se compone de unos prismas de metacrilato y con un sensor Kinect eh, con V, que es un, es un software de interacción, eh, a medida que hay una, una nebulosa dentro del prisma y a medida que una persona se acerca, eh, se, o sea, de, ese, de, ese, de esa nebulosa desdibujada se va dibujando una fotografía de una hemeroteca de la guerra civil. Eh, y a su vez, bueno, este es el, el prisma... Eh, va sobre una pantalla de plasma. Bueno. Y en cuanto al sonido, se registra en pure data, eh, va recogiendo el, el sonido constantemente y lo que se escucha es lo que sucedía en ese espacio hacia una hora. Es un sonido acumulativo, ya que el uso horario que tenemos ahora no es el que nos corresponde porque la guerra civil lo cambió Franco. Y esto es así un poco rápidamente lo que he explicado, lo que estoy haciendo ahora. Y en marzo estuve, estuve grabando una ponencia para, para Paco Echevarría. Y, bueno, es una ponencia de, de hora y media, pero, pero me gustaría enseñaros este extracto de, bueno, cuatro minutos y medio, si no es mucho, eh, que me parece bastante interesante y luego igual a raíz de lo que hice podremos, no sé, hacer algunas preguntas o así. Cuando hablamos de esta memoria que parece lejana, que se ha llamado memoria histórica, el Instituto Gogora, creado por el gobierno vasco, que va a reunir toda esta información y que tiene sede aquí en el centro de Lubao, La ha diferenciado la memoria en una memoria histórica que diría desde el año 36 hasta el año 1975, en que muere Franco, y una memoria reciente que va desde el año 1960 hasta la actualidad. Se solapa, por lo tanto, hay un tiempo entre una cosa y otra. Luego hablaré de esa memoria que es más bien histórica, que para algunos es una memoria colectiva, que para otros es memoria e historia, que para otros es memoria y recuerdos. Además decir que los recuerdos son individuales. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de los últimos estados de excepción y cómo la policía torturaba, por ejemplo. No, Tengo recuerdos de eso. Si mis recuerdos coinciden con los recuerdos de otras personas, entonces hablamos de memoria. Y pueden existir distintos recuerdos y distintas memorias, naturalmente ya lo he dicho al principio, será la suma de todo ello lo que nos acerque a esa verdad que de todos modos es como imposible de conseguir. Bueno, y así estamos entonces metidos en esta historia, yo particularmente desde hace 15 años, y cuando surgió todo ello nos dijeron, esto es una extravagancia que se os ha ocurrido a una serie de personas antisistema y seguramente y de izquierdas y tal y cual, pero pues esto es universal, ¿quién de estas personas es la española? Es que esta foto se puede hacer en todos los lugares del mundo, eso está ocurriendo ya en tres partes, o sea, la gente se aguanta cada vez menos eso de que una persona sea detenida y la hagan desaparecer. Y, y, y hay que tener esa percepción, por otra parte social, que no, no, no aguantamos ya semejantes cosas. Los últimos detenidos desaparecidos que yo había visto, pues se produjeron en los años 80 y tantos ya en democracia, en el Palacio de la Cumbre, el caso de la Seizabala, ¿eh? que también nos tocan con más proximidad. Pero es que quiero decir que estas fotografías son ya universales. Y cuando hablamos de memoria histórica, el asunto está creciendo, se está expansionando, creemos que esto tiene que estar apoyado en una base de los derechos humanos, tiene un plano simbólico, otro que es judicial, hoy día está crecido y es un poliedro, hasta, hasta incluso Almodóvar va a hacer una película sobre memoria histórica. Hasta incluso los músicos que hacen rock ya han hecho canciones sobre el particular. Los poetas, los arquitectos, los, todos, todas las disciplinas precisamente han sido ya... ...han abocado hacia lo que llamamos la memoria histórica. Leía es un polígono con un montón de caras, el plano simbólico, el histórico, incluso el político. Hay quien ha he dicho, ¿por qué salen las fosas ahora? ¿Por una cuestión política? Sí, claro, es que es por cuestión política por lo que existen las fosas clandestinas en nuestros municipios. Yo he hecho do, es una, dos fosas a 100 metros del portal de mi casa en el centro de San Sebastián. Pues yo no sabía que podían haber fosas comunes en el centro de San Sebastián. Como tiene unas horas... aparecen las fosas ahí delante. Yo lo he ignorado por completo, conocía bastante una geografía de por aquí y de por allá. Yo, yo no sabía que había fosas en el monte, como hemos encontrado. Algunas las veréis a continuación. A nosotros os he dicho que nos corresponde algo así como documentar la realidad. Tenemos que ser objetivos e imparciales. Y ahora esto os lo dedico, porque viene a continuación. No sé si, si, si. Bueno, alguna vez se suele explicar a los alumnos que un profesor cuando va a una hora de clase lanza uno o dos mensajes importantes, todo lo demás es parafernalia, ¿vale? Pues el mensaje viene ahora. Y hace años me di cuenta que no es lo mismo en la vida ser neutral que ser imparcial. Todos, todos, tenemos que ser objetivos e imparciales. Pero no podemos ser neutrales si se trata de vulneraciones de derechos humanos. Aquí viene el asunto. Porque mucha gente confundiendo el concepto de neutralidad con el de imparcialidad dice, no a mí no me toca. No, esto, que lo claro, haga aquel. No, no yo qué sé, yo qué sé. Yo creo que eso no está bien. Si se tratara de una discusión sobre un programa urbanístico en Bilbao, en tanto que yo no vivo en Bilbao, como digo siempre, yo me puedo declarar neutral. Yo no sé de qué va el rollo de la, de la rotonda que van a poner aquí en el centro de Bilbao. Y puedo decir, oye, no en discusión. No sé quién tendría razón, pero, pero, pero ni, ni tengo los datos. Pero si yo soy médico... Y te toca a la puerta una mujer maltratada, ¿tú qué tienes que hacer? Todo lo que tienes que hacer, pero no hay un plus que se exige. ¿A quién sino no le toca? ¿Al jefe de los bomberos de tu pueblo? Es que yo creo que algunos de los aquí presentes tendréis más sensibilidad que yo en este punto, y otros conviene que se lo piensen. Eso es.